Me acomodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Con Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración descubre papelucho entonces con esto ya estoy listo me falta la última palabra del vocabulario que era esta ¿dónde estaba? ic, ic Ixo, aquí ixofactus icso flatus. ¿Qué significa al tiro? Ya lo busqué. Al tiro inmediatamente. Listo. Tengo listo el vocabulario, ya leí el libro, así que ahora a grabar el video. Aquí no se va a ver. Pablito, ¿necesitas ayuda? No, no, mamita, si yo se ocupo en la cámara perfectamente, yo la tengo lista. ¿Seguro? Ay, mamá, seguro, si yo soy seco en la tecnología, oh. Ah, ya, porque no me cuesta nada. No, mamá, gracias, muchas gracias, pero no, yo voy a la tecnología, gracias. Ok. <coughs> ahí voy, ahí voy, tú puedes, Pablo, tú puedes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué gusto de saludarles, aunque sea a través de una cámara. Lo que me tocó hoy día a mí investigar en el lenguaje, en realidad no investigar, sino que leer, es papelucho en vacaciones. Lucho encuentra a su papá, a su mamá y a su hermana y todos son felices. Fin. Listo. Saludos compañeros y compañeras. Nos vemos a la vuelta de la pandemia. Hizo. Ahora lo voy a pasar al computador y se lo voy a mandar a mi profesora para que me ponga un 7. ¡Sí! Yo, yo, yo, yo, yo, ah, ¿tú me a Parece que tú vas a necesitar ayuda. Sí, necesito ¡Ayuda! Y te vas a quedar, para ayudar a todos los que vas. Pablito, Pablito, llegaron las notas del colegio, hijo. ¿Te mandaron las notas? Sí. ¿Y cómo me fue? Te sacaste un 1. Ay, papá, cómo me hubiese sacado un 1, si ¿Sí hice toda la tarea. Mi amor, te sacaste un 1. Papá, si los que se sacan un 1 son los que no mandan la tarea. Pero me salió un 1. ¿Revisaste el video que enviaste? Sí, o sea, cuando lo grabé... Lo... Lo mandé... Lo mandé por la no. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a partir? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué pena que este video sea a través de una cámara, pero igual los saludo con mucho cariño. Pero mamá no llevé nada po? No, pues mi amor. ¿Esto es lo que yo mandé? Sí. Pero mami. ¡Qué vergüenza! ¿Todos vieron ese video? Creo que solo la profesora. Oh, ¿Pero cómo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Qué rabia! Oh. Te apuesto que la profesora me puso uno porque me tiene mala, porque siempre me ha tenido mala, porque nunca me dejo hacer las tareas o más. pesados en ese colegio. No pienso volver a estudiar nunca más y no pienso agarrar un libro nunca más en la vida entera. Un libro, lo único que voy a hacer ahora durante toda mi vida, es jugar. Si no quiero volver a la escuela Y cuando las clases vuelvan no voy a ir Nunca más en la vida Mi amorcito ¿Te gustó el libro? Sí, bo. Me encantó eso vi en mi tienda ves pero me hubiera gustado que escuchara más sobre todo el papá porque el papá no escuchaba a la familia porque a todos le dijeron que llevara carpa y no quiso llevar carpa y por eso después todos se mojaron y se tuvieron que ir y por eso papilocha se perdió porque se perdió mamá imagínate un niño como yo perdido de sus vacaciones pero, porque después de que se cubrieron, entonces Papelucho después nunca más vio a su familia. Pero gracias a eso conoció a muchos amigos también. Y eso fue muy entretenido, porque conoció a muchos amigos. Y conoció a un amigo más importante, que no era un niño, ni niña. Era una serpiente, mamá. Imagínate, una serpiente de amigo, le puso Bartolo. A mí me gustaría tener un amigo serpiente. Y cuando Papelucho sentía pena, yo también la sentía. Cuando Papelucho sentía alegría, yo sentí alegría con él cuando fue Pelucho y inventó el circo. Yo me imaginé que yo también era parte de ese circo. Y cuando fue a Pelucho, encontré a su familia al final, yo sentí que te encontré a ti. Mm, mi amor... Ya o sea, me gustó el libro, po. por eso nada que ver que me haya uno, po. Nada que ver... Bueno, mi amorcito, no todo es una nota, ¿ya? La vida no es una nota, mi amor. Sí sé sí, que no es una nota, pero igual. Ya mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Voy a llamar a tu profesora y le voy a decir que si podemos enviar el video de nuevo, hijo. Que tuvimos problemas técnicos. ¿Tú crees que me dé permiso para hacerlo de nuevo? Por supuesto. Tú has hecho todas las tareas que te han pedido. En el azarillo te sacaste un 7. ¿Mm? Sí. Ya pues, y tienes buena comprensión de lectura. ¡Sí, a mí me gusta leer! Por lo mismo, hagámoslo de nuevo, hijo. Y esta vez te grabo yo. Bueno, está bien Está bien, mamá Así que venga, tranquilito mm, Mi amor, te amo mucho Yo también, mamá Gracias ¿Quieres que te haga panqueques? Sí, panqueques Ya, te los voy a preparar ya. Chao, mi amor Chao Ay, A mí me encantó, papelucho Yo soy Pablito descubre papilucho. No. No puede parar de reírse. Papilucho. ¡Oh, Pablito descubre Papelucho